Venga, La acción continúa de nuevo ¡Gran intento! Exhibió una gran rapidez de reflejo Es un jugador que sabe cómo dar potencia a los disparos sin apenas preparar la pierna Es que la defensa tenía que haberse dado más prisa Verona ha ganado sus últimos cinco partidos fuera Balón para arriba El Torino ha visto como corrían ríos de tinta sobre la figura de su entrenador, algunos pidiendo que lo tirasen a alguno de ellos Yo creo que se puede justificar Ha puesto buena cara en la rueda de prensa posterior al partido pero sus decisiones tuvieron mucha influencia en el resultado final ¿eh? Verdi. ¡Un gran esfuerzo! Busca la jugada por el medio. Tiene espacio por la banda y levanta la cabeza en busca de opciones. ¡Centro a la olla! ¡La controla Parollo. ¡La intercepta! Están lloviendo los centros al área Bueno, esa es la forma de jugar Cuando tienes un delantero centro como referente Lo más sencillo muchas veces es lo más efectivo Tú ponle centro desde la banda Para que busque la pelota remate de cabeza O también para que enlace con otros jugadores Mucha gente se queja de lo aburrido y predecible Que es el fútbol directo Pero, ojo, eh, sea cierto o no eso Que es discutible, lo que es seguro es que es efectivo Balón arriba Y vuelta a empezar Se metió en un callejón sin salida Oh, se han puesto a su rival Busca una buena jugada Y devuelve el balón al centro Regala un libre directo El árbitro decide no sancionarlo con cartulina Lo podría haber hecho perfectamente Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Balón templado. La pone. ¡Arriba! ¡Y cabezazo! Les han perdonado la vida. Busca una buena jugada. 30 minutos de partido en la primera parte. Estaba en fuera de juego. En Kulu figura en el once inicial por primera vez después de varias semanas. Meite, Lukic, Bernie la devuelve hacia la medular. ¡Sale de esa! ¡Esas no se perdonan! para dispara! ¡Gol! ¡El Kievo Verona se adelanta en el marcador! Bueno, fallar esa ocasión a esa distancia y en esa situación habría sido poco menos que un crimen.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 Llega tiempo y la despeja. El Cievo Verona la recupera y vuelve a la carga. El guardameta la manda lejos. Y vuelven a tener la posesión. Busca el interior. El portero saca el largo. Y devuelve el balón al centro. Termina el primer tiempo y los jugadores se van hacia los vestuarios. Hay que ordenar tácticas e ideas. Estamos presenciando un partido intenso. 45 minutos con muchas acciones importantes. Un solo gol en el marcador pero mucha emoción en el campo. Bueno, su actuación habrá gustado a los hinchas, ¿eh? los jugadores estarán contentos con el resultado Pero la cuestión sobre todo es saber si podrán mantener esta ventaja 45 minutos más Un solo gol de diferencia. prueba el disparo Y gol, el balón al fondo de la portería Meten la directa y se ponen dos por delante La defensa estaba completamente descolocada, nadie vio al jugador sin marca en el medio del área El partido se va a reanudar tras el cambio Parece que el entrenador, la verdad, busca muchos más recursos ofensivos ¿eh? Ahora deben remontar dos goles En fin, con el 1-0 podía pasar de todo, pero ahora deberían ser capaces de controlar el marcador Optan por retrasar esa pelota Quiere jugarla rápido hacia adelante me parece que es la primera vez en el partido que intentan un pase largo por el centro para romper la defensa. Es que hasta ahora solo había habido juego por las bandas. Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión. Prepara el disparo. ¡Alejado! Cuando veo jugadas así se me ponen los pelos como Se ¿eh? Mereció gol, la verdad. Andarla hacia adelante. Meite. Lukic. Verdi. Quiere subir el ritmo. Una exhibición de toque. ¡Haza! Tiene muy pocas opciones y juega de espaldas a la portería La defensa ha estado muy bien Está examinando las opciones Sube como una exhalación por la derecha Y la juega Natira Adentro. ¡Es un gol! Ahora sí que sí, el partido parece sentenciado hay que entender al portero, ¿eh? ya que la defensa le tapó el balón hasta el último momento. Anota el sexto de esta campaña. El resultado es de 3-0. Y ahí acaba la jugada. Tiene carril para correr por la izquierda. Efectivamente, es falta. El árbitro decide amonestarle verbalmente.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 Cortó. Debe colgar el balón al área. Lo hizo de lujo para acabar con el peligro. No están presionando al rival tanto como esperaba. Qué curioso. ¿Y eso?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 Pedro León la ha dirigido de maravilla. ¡Cómo llega la ocasión! ¡Vaya paradón que se ha marcado el portero! Ahí van los cambios que estábamos esperando. de ahí pueden llegar arriba y ahí llega el... oportunidad de remate ¡Gol! Y el tanto subirá al marcador está claro que uno de los dos equipos se va a llevar el encuentro la cuestión es por cuánta diferencia de goles esto demuestra una cosa en fútbol, si dos jugadores entienden, un pase de tira línea puede partir cualquier línea defensiva. Marca su segundo gol de la temporada. Parece que jugaran contra un equipo de parbulitos. El disparo entre ceja y ceja, y probablemente eso le ha hecho precipitarse y fallar. Me parece a mí, vaya carrera que se está pegando. Y cuelga, salta para rematar. Tenían que estar mejor colocados. Hombre, se buscó bien la posición eh, para rematar, pero la verdad, es que no lo hizo bien. Pedro León. Verdi. ¡Pedro León! Se ha empecinado en abrirse paso él solito. Buen robo de balón y contragolpe. Pero qué bien la defensa. Meite. ¡Pedro León! ¡Pase en profundidad a Zazza! ¡La manda arriba! ¡Buena salida! ¡Habrá cuatro minutos más de tiempo añadido! ¡En culo! ¡El torino trata de buscar esa chispa! ¡Meite! Había mirado varias veces su reloj Pero ahora acaba de pitar Defensa rocosa Medio campo creativo Y contundencia en la delantera No hay rival que les resista ¿Cómo has visto el partido? El portero y sus defensas Han sabido construir un muro infranqueable, ¿eh? infranqueable. Si a eso le sumas el acierto y la fortuna en la meta rival Ya tienes la victoria Y aquí concluye nuestra retransmisión Gracias Maldini por acompañarnos hoy No, gracias a ti